Sistemas de captación de agua. ¿Te interesa ahorrar dinero y cuidar el medio ambiente? ¿Tus requerimientos de agua están por encima de tu capacidad de abastecimiento? No te preocupes, Energimed tiene la solución. Los sistemas de captación de agua permiten la recolección y almacenamiento mediante el uso de recubrimientos con material impermeable, como la geomembrana de polietileno de alta densidad. Dichos sistemas pueden conformarse por estructuras sobre el nivel del suelo, o bien, una obra civil de acuerdo con el volumen de almacenamiento de agua deseado. Estos sistemas suelen ser utilizados en captación de agua en lagos, bordos, ollas, cisternas, así como también diques, presas, reservorios, lagunas de oxidación para aguas residuales, lixiviados para rellenos sanitarios y minería, entre otros. Existe una gran cantidad de beneficios que ofrecen los sistemas de captación de agua, entre los cuales se encuentran Ahorro de agua por infiltración Reserva de agua sustentable Riego agrícola puntual Almacenamiento de agua Aprovechamiento y buen manejo de agua Deja tu proyecto en nuestras manos. Somos expertos en el cuidado del medio ambiente y el ahorro para nuestros clientes. Contamos con la mejor tecnología e ingeniería para el desarrollo de tus proyectos. Contáctanos. EnergyMed. Un proyecto, un compromiso.